Entonces, vamos a empezar hoy hablando de un tema relativamente común, fallo renal crónico. Todo el mundo lo ha oído, todo el mundo lo ha visto. Lo que pasa es que usualmente lo vemos en edades un poco mayores, ¿sí? El diabético que lleva 40 años tomando azúcar, ¿sí? aquel que también no toma agua por 40 años y ahí hace su fallo renal, pues hoy vamos a hablar de pacientes con enfermedad renal crónica, estadio 5 terminal, en edad pediátrica. ¿Sí? Entonces, si hablamos en general, ingresos al Hospital Roosevelt, número uno, fallo renal. Todo el hospital, pediátrico y de adultos. ¿Sí? Causa número uno de ingreso hospitalario, fallo renal. Y si nos vamos a otros hospitales, tal vez en otros periodos, ya nos vamos a la pediatría, insuficiencia renal sigue siendo nuestro número uno causa de ingreso hospitalario, ¿sí? Y no solo es el Roosevelt, es el San Juan de Dios, es el IGS y todas sus varias localizaciones, ¿sí? Fallo renal es nuestro número una causa de ingreso hospitalario en adultos y en niños. Pero usualmente no lo pensamos en niños. Entonces, ¿será que existe un problema? Se hizo un estudio a nivel de toda América, empezaron desde el norte y se fueron yendo hacia el sur y encontraron que nuestros países, Nicaragua, El Salvador, tienen un índice de fallo renal crónico elevadísimo, más que todo el resto de América. ¿sí? ¿Por qué no está Guatemala ahí? Porque no teníamos datos. Entonces, lastimosamente no tenemos datos, no podemos decir qué tanto tenemos. Pero si vemos El Salvador, que es nuestro vecino de al lado, índices muy, muy altos de fallo renal. ¿sí? Y el problema persiste. No solo lo vemos a edades ya tardías, mayores de 25 años, que también 25 años no son muy grandes, pero sí tenemos que esa curva se agudiza a partir de los 10 años. Imagínense eso, 10 años de edad y el riñón ya no funciona. Ambos riñones ya no funcionan. ¿sí? Riñones que se supone que van a servir para los siguientes 80 años y Ya no nos están funcionando. Entonces, es un problema severo, grave, que necesitamos estudiar. ¿sí? Entonces, en Guatemala se hizo un estudio de un meta de todo lo que se ha publicado. ¿Cuáles son las causas de muerte más comunes? ¿Sí? Entonces, las infecciones respiratorias, número uno, ¿sí? causa de muerte en Guatemala. Pero si sí vemos. Estamos por aquí, está el fallo renal crónico pasó de un nivel 8, ¿sí? en el 2009, a un nivel número 5 en 2019. El índice de fallo renal crónico aumentó en, en potencia, por decirlo así, en los últimos 10 años. Antes se morían, sí, de infecciones respiratorias, de enfermedad cardíaca, de diabetes, de violencia interpersonal. Pero fallo renal cada vez está matando a más gente. Y lo peor es de que lo está haciendo a edades mucho más tempranas. ¿sí? Entonces, se estudiaron a los pacientes que están en diálisis. ¿sí? Estos son datos de fondonier todos los pacientes que ingresaron a hemodiálisis a cualquier edad y se trataron de encontrar de dónde venían estos pacientes, ¿sí? de qué municipios de nuestro país estaban surgiendo estos pacientes con fallo renal. Y se encontró muy al azar que la mayoría son del sur del país. ¿sí? Todo el, la costa del Pacífico aparentemente tiene índices más altos de fallo renal. ¿Sí? ¿Por qué? Esa es la pregunta del mío. Entonces, empezaron a hacer varios estudios. Y cuando se publicó este estudio, dijeron todos los eh, conocidos, bueno, ¿es ambiental? ¿Es genético? ¿Es dietético? ¿Es alguna infección? ¿sí? pues vamos a seguir viendo. Y entonces empezaron a buscar causas, ¿sí? Y encontraron que lo más común no eran las causas identificables, no eran las anomalías congénitas, no eran las glomerulopatías, no era la diabetes, era causa desconocida. Entonces ahí fue el siguiente golpe que no los están estudiando bien, algo no están estudiando bien, los están cachando muy tarde, no están estudiando las causas verdaderas, no estamos estudiando las nefrolitiasis agudas y por lo tanto ya se vuelven crónicas y ya se vuelven fallo renal agudo o crónico. Pues entonces seguimos estudiando, ¿sí? Hicimos este estudio. Tratar de encontrar a todos los pacientes con fallo renal crónico estadio 5 que debutaron en el 2021. ¿sí? 51 pacientes pediátricos que ya tenían fallo renal crónico, severo, que necesitaban hemodiálisis o diálisis peritoneal y ya estaban en su camino hacia el trasplante renal. ¿sí? De estos, solo 10 tenían causa conocida, ¿sí? Tenían lo que se llama CACUT, que es las anomalías congénitas de los riñones y vías urinarias, ¿sí? Tenían otros glomerulopatías, otro la enfermedad poliquística renal y otro paciente que tenía eh, nefrolitiasis, ¿sí? Pero el 41 de estos pacientes no tenía causa aparente. No se sabía de dónde había surgido, ¿sí? de estos 41 pacientes, solo 4 no los pudimos estudiar, ¿sí? porque no llegaban a estadios, eh, todavía ya terminales, eh, no estaban todavía en enfermedad crónica ya tan severa, o ya habían tenido estudios de fallo renal antes de esto y no los pudimos emeter como nuevos estudios en el 2021. Y terminamos con 37 pacientes, ¿sí? Y les hicimos un panel genético masivo. Si hay causa de fallo renal, cualquier cosa que me arruine mis riñones, se lo corrimos, ¿sí? Y esto incluye literalmente de todo vimos enfermedades eh, metabólicas, vimos Fabry, vimos Pompe vimos un montón de causas, ¿sí? Vimos todas las nefropatías que tal vez no habíamos tenido indicios antes y a ver si aparecían, ¿sí? Y vimos síndromes súper de esos mega raros para ver si algo aparecía, ¿sí? Al final, fueron un panel de alrededor de 60 diferentes genes, alias dif 60 diferentes causas de fallo renal. Y lo que hicimos es, se lo hicimos a todos los pacientes 2021 que tuvieran fallo renal crónico, que ingresaran a diálisis peritoneal o hemodiálisis y que no tuvieran una causa identificable. No tenían litiasis, no tenían quistes, no tenían hidronefrosis, no tenían reflujo vesicoureteral, no tenían sintomatología síndrome nefrótico ni nefrítico. ¿sí? Entonces, saber qué tenían. ¿no? Y encontramos que las causas usualmente son CACUT. Esa es la causa número uno. ¿sí? Pero teníamos otras causas, infecciones. Estos pacientes no tenían infecciones, diabetes, estos no eran pacientes diabéticos, síndrome metabólico, Un paciente que no tenía síndrome metabólico, enfermedad poliquística tampoco, nefropatías o glomerulonefritis no tenían, estas son las causas más comunes. Entonces, para ver por qué, ¿Sí? Hay más de 600 genes que causan fallo renal crónico, ¿sí? y son más del 50% de enfermedad renal no diabético. ¿sí? Y cuando se hacen estudios para ver pues, por qué aparecen, usualmente es entre el 12% y el 65% de los pacientes que se encuentra una causa. ¿sí? Hay algunas variantes genéticas que se creen que no son genéticas, alias usualmente los pensamos que no son por alguna causa genética, donde ya tenemos la nefropatía por IgA, tenemos el síndrome nefrótico o la nefropatía membranosa, que usualmente pensamos no genética, pero la verdad es que sí tienen causa genética. Entonces pensamos, tal vez es uno de estos. ¿Y por qué nos importó encontrarlos? Porque tenemos genes que sí tienen resolución. Fallo renal crónico que sí tiene una causa y si tiene algo que les podemos dar, ¿sí? Entonces, digamos, tenemos por ahí a Fabri, que hay un tratamiento para Fabri. Entonces, les podemos evitar que, que desarrollen una, en un fallo renal ya muy severo, ¿sí? Hay otras que tal vez no tenemos un tratamiento específico, pero sí hay un tratamiento que detiene su progresión. Tal vez no lo curamos, pero sí detenemos su progresión. Hay otros que nos sirven para ya sus familias. Ya sabemos que hay algo genético que lo puede estar causando, entonces vaya a buscar al resto de su familia. Hay alguien tal vez que también todavía no ha llegado a ese punto y lo podemos tratar, tratar antes. ¿sí? Y por supuesto... La diabetes. Hay causas genéticas de diabetes que se puede iniciar tratamiento antes de que lleguen ya a fallo renal. ¿Sí? Entonces, eh, en general, cualquier paciente que tiene un estudio genético con fallo renal, se le dice, se le manda haciendo un estudio para ver cuál es la causa. Número uno, porque tiene historia familiar positiva. Dos, porque edades eh, tempranas de inicio puede ser, puede ser causada, puede tener consanguinidad, puede ser que tiene síntomas extrarrenales, pero lo más común es un fallo renal de teología desconocida. Eso es lo que nos causó. ¿sí? Entonces, de nuestros paci 37 pacientes que vimos, eh, como teníamos la duda, ¿verdad? que es mucho en el sur de Guatemala, para ver si también teníamos los mismos pacientes. Entonces lo vimos un, po un poco igual, sí. Tenemos que la mayoría estaban en el en la cara en, la, en el sur de Guatemala, sí. Por supuesto Guatemala era los, los que más tenían, pero teníamos muchos pacientes en el sur de Guatemala. Entonces, tenemos un poquito lo mismo. Y de los 37 pacientes que vimos, 10 los logramos esto, eh, diagnosticar. ¿Cuál fue la causa? Les encontramos cuál era su causa. ¿sí? 23 de estos no los pudimos diagnosticar. Sin, ton, eh, sin embargo, sí, algunos, ya vamos a ver los resultados, sí encontramos por qué fue que salió su causa. ¿sí? Y algunos que, tenían, que eran portadores, que tienen una, eh, un cambio genético que sí encontramos, eh, podría ser, pero ellos no tienen síntomas. ¿sí? Entonces puede ser que algún eh, familiar o alguien en la familia que sí tiene una mutación, que podamos verlos a largo plazo, que sí pueden desarrollar síntomas. Entonces, de los 10 que, que encontramos, la mayoría eran nefronoptisis, que ya les, vamos a, ya les voy a explicar más o menos qué es. ¿sí? Tuvimos a dos pacientes que tienen síndrome de Joubert, tuvieron dos pacientes con glomerulopatías avanzadas y tenem, tuvimos un paciente con hipercalcemia hipocalciúrica, que también vamos a ver qué es. Entonces, de estos que sí diagnosticados, la mayoría eran de Guatemala, Ciudad de Guatemala. El resto eran de, ya del área eh, del de, de las playas. Entonces, también nos está diciendo que hay algo mucho raro más ahí abajito que nos está diciendo que está más, más prevalente. ¿Sí? Entonces… La nefronoptisis o NPHP es eh, la formación de quistes renales, ¿sí? Entonces, a veces tenemos gastes, eh, quistes muy grandes, pero tenemos algunas que son chiquititos, chiquititos, chiquititos, que no se ven por, eh, por USGs, ¿sí? Y lo vamos a ver como una, introducción, una eh, reducción en la concentración de orina, de nefritis del tubo intersticial crónica y un fallo renal antes de los 50 años, ¿sí? Entonces, esto puede ser juvenil, juvenil puede ser infantil o ya puede ser en adolescentes, ¿sí? Entonces, básicamente lo que, se, lo que pasa es que nuestro, nuestras nefronas udicia, eh, son, van, cre, van creciendo eh, cada vez van creciendo eh, hacia adelante, para arriba. ¿sí? En este caso, en el, la, la nefronoptisis, se pierde la, condic la condición de la nefrona y se empieza a volver cada vez más eh, a nivel horizontal. Se va haciendo cada vez más ancho. ¿sí? Y entonces afe, afe, eh, aparecen los eh, quistes, ¿sí? que pueden ser muy chiquitos o pueden ser muy grandes. Entonces tenemos la nefronoptisis que es aislada, solo quiere, tiene quistes. ¿sí? Y encontramos pacientes que tenían quistes tan chiquitos, tan chiquitos, que no se habían considerado. ¿sí? Tenemos una eh, proporción de pacientes que tiene síndrome de Joubert. Esa es una nefronoptisis que ya se alcanza de otras anomalías eh, congénitas. ¿sí? Ya tiene malformaciones cerebrales, ya tiene hipotonía, tiene retinopatías de re retraso en el desarrollo, eh, tiene produce, eh, movimientos oculares y anormales, pueden tener polidactilia. Y estos pacientes se habían estado viendo porque ya tenían su fallo renal crónico y nadie se había preguntado, Mira, y tiene problemas para ver. Eh, tiene problemas para oír. Tiene hipotonía. La, una niña tiene 15 años, casi, y nadie le había preguntado por qué no caminaba. ¿Sí? Entonces, para tomar en cuenta de que a veces no hay que, to hay que tomar en cuenta no solo por lo que ingresó, sino por qué más tiene. Otra cosa que encontramos fue un par de glomerulopatías. Estos son pacientes con proteinuria, hipoalbuminemia y edema. ¿sí? Usualmente los encontramos como síndrome nefrótico, síndrome nefrítico. ¿sí? Entonces, usualmente se va, ya tenemos un diagnóstico, ahí nos quedamos. Pues encontramos un par de pacientes que tenía enfermedad Crónica y había pasado tanto tiempo con la enfermedad que ya no era síndrome nefrótico ni síndrome nefrítico, ya había llegado a los estadios tardíos. Y los fuimos diagnosticando, ¿por qué? Porque ya encontramos que estaba alterado sus genes. ¿Sí? Lo bueno es que empezamos a estudiar a todo el resto de la familia y encontramos a gente de la familia que ya tenía síntomas pero no había ido a, a evaluarse, ¿sí? Entonces sirvió también para ayudar al resto de la familia, ¿sí? Encontramos también a una paciente con hipercalcemia hipocalciúrica. Este es uno de esos síndromes así súper mega diferentes que nadie conoce, que esta niña cuando llegó tenía niveles de calcio sérico súper elevados, ¿sí? Que usualmente cuando tenemos niveles séricos muy altos, pues debería de estar el riñón sacándolas. ¿sí? Ella tenía una característica, era que a nivel renal no lo estaba sacando su calcio extra. ¿sí? Entonces ella estaba eh, presentando condrocalcinosis ya tenía problemas en sus huesos y entonces ya la mandamos a hacer sus estudios más, más grandes. ¿Qué más encontramos? Ya que estábamos viendo a todos los pacientes, pues le dimos un poquito de su seguimiento genético y encontramos un paciente con síndrome de Marfan, ¿sí? que nos dio la, eh, la… fue así como sorpresa, porque no es común que un síndrome de Marfan tiene fallo renal pues lo encontramos, encontramos al paciente, y encontramos a los hermanos del paciente, encontramos al papá, que también tiene el síndrome de Marfan, entonces nos ayudó a diagnosticar a toda la familia. ¿sí? También encontramos una niña que tiene síndrome de Turner, ¿sí? monosomía del cromosoma X, o tenía un cromosoma X en lugar de tener dos. ¿sí? Y como caso curioso, ella es gemela, la hermana sana, sin síndrome de Turner. Ella tenía síndrome de Turner. Entonces, fue como la, la sorpresa total. ¿Sí? Para los portadores, encontramos un montón de portadores de diferentes eh, mutaciones eh, hereditarias. ¿Sí? Los pacientes no tenían síntomas, pero... Puede ser que parte de la familia más de alguien también era portadora y se junta con otro portador y entonces habían familiares que estaban afectados. ¿sí? Teníamos síndrome de Cartagener, que es la disinesia auxiliar primaria. Tenemos eh, portadores de fibrosis quística y después tenemos a los raros. Encontramos portadores de displasia craniotodérmica, síndrome de Bardepil, de Noblocke, y de costillas cortas y polidactilia. Entonces, ¿por qué estudiamos a estas personas? Muchos encontramos, ¿cuál era la causa? Y entonces encontramos tratamiento de qué les podríamos dar. ¿sí? ¿Qué más encontramos? Que tenemos portadores de enfermedades súper raras. Entonces se les da la consejería hay a los pacientes y a sus familiares para seguirlos estudiando y evitar de que surjan más enfermos. ¿sí? Y lo mejor de todo es que ya los eh, nefros y aprendieron a pensar que a veces hay causas genéticas ¿sí? y tenerlo en cuenta. Si no es lo normal, pues buscar otras causas.